Vivo aquí en Estancia Por Fin, Tierra del Fuego, fin del mundo. Viviendo en La Pampa es imposible que no te enamores de ella. Entonces, si estás enamorado de algo, da gusto poder compartirlo con el resto de la gente. Hay y existe la cultura andina. Están los quechua, los aymaras. Todavía se conserva la forma de cultivar todo lo que es el rescate de las lanas de llamo, las alpacas, usando los telares de las antiguas culturas andinas. Y eso no se puede perder. El baile es como mi pasión. lo no podría vivir sin bailar, sin escuchar música de aquí de la isla. Me siento contento, feliz. cantar a caballo, correr, ir a la playa, así es muy hermoso. Ojalá nos determine tradición de la isla mucho. Donde estamos en este lugar es un pucará. Aquí vivían los Likanantai. Sus pucarás también estaban hechos según las referencias del cielo, del solsticio y de los equinoccios. Las actividades que nosotros hacemos con los turistas son de dos tipos. Una que se hace de día, visitando los lugares donde las comunidades indígenas observaban el cielo, donde el yatir y el chamán lo hacían. Y la otra actividad es de noche, es observar el cielo. Es sorprendente que un grupo de personas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 Caminar en el desierto, tener esa experiencia, no vuelve a la tierra, a la naturaleza. La isla es un lugar muy hermoso. Ya pisando ahí la mocha, te siente feliz. Y lo más lindo es tener el caballo y carreta para Vengan a conocer esto que es un último reducto del mundo donde aún es piscino Puedes vivir, sentir, admirar la inmensidad. Experimentar la soltura, experimentar el ambiente que se arma acá y que hacen en el fondo un buen vivir.